Hola, nosotros, el Grupo Municipal de Vamos Granada, en el Ayuntamiento de Granada, os decimos feliz día de la lengua de signos.